¡Chico! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! wow, wow. wow. ¡Pampallas, pampallas! ¡Qué fuerte! Ahora tiene que ser muy arriba La está Antes el... de arrancar Quería agradecerles a los gerentes Dios. del canal a, Por todo este esfuerzo Sabéis los nombres? Por lo menos Macarrillo, ¿no? Maldivieso <risa> A a, Gwen, a toda ¿A la quién? gente. A toda la gente que ha hecho posible esto. Wow. Estoy muy contento, la verdad. Gracias por los regalos, por las flores. Ay, qué. me sí. flores? Sí. En la guardia, Gracias por las masitas secas. Gracias por todo, la verdad, a mi familia. Ramos de flores han llegado a las puertas del canal. Amor. Te amo. Ay, qué pista A los que a no confiaron. Hija, a todos, la verdad, que nada. A vos que estás siempre ahí apoyándome. ¿A quién? ¿A la gente? Agradecía había. Y a mí que te contraté, ¿no? A <risa> ah. mi abuelo que cumplió 90 años en sábado. Ah, y el abuelo! Y ah. El abuelo peluquero. Bueno, hacía mucho que no vivía algo así. Ay, ¿Algo ¿el equipo qué? no, no? A mis compañeros. ¡Ah, bueno, ah, bueno gracias! O sea, a mis compañeros. No, menos bueno, más. menos mal. Bueno, si son muchos. Es que me, me voy a olvidar de alguien, seguro. Ah. Ya robó seis minutos. <risa> Chicos, volvió Carranza. ¿Le podemos dedicar esto también a Carranza? A Carranza, que, a Carranza. que está en un momento especial. Carranza! ¡Carranza! Ay, no, ay, a mi gusto <risa> Garraza, Pibio, y A ver, Fede, a na, a todos A Biondolillo que está ahí en la cámara Estoy realmente... Muy emocionada Espero estar a la altura sí, Tuve muchas secciones también. que fracasaron lo, lo digo porque soy humano Sí, yo también me equivoco <risa> Y espero que esta Ouch. Ouch. pueda llegarte como llegó la minuta Después fracasaron otras 99 A la gente de diseño no me quiero olvidar también para, escúchame, Ay. las fanfarres duran 8.50. O sea, te estás y comiendo los 8 de Bueno, de tipos música. de tipos, señores. Ay, ¡Wow! No, ¡Qué nervios! ¿Cómo encuadrarlo? lo hablábamos con Brau, que tiene otro laburo más. En este caso serán para, para en la se primera pe... entrega. Para, sí. Para, para quien se pregunta quién es Braulio, tenés que decir. Bueno, es el gerente, subgerente, barra, ayudante, gerencial de lo que tiene que ver con mi sección. Esta tarea de laburo. Y ahora creamos esta, lo la logramos todo el fin de semana. No dormimos, gorda. Perdón por tantas horas de sueño que no fue. <risa> Tipos de tipo y arrancamos ah, ya. Bien arriba A ver Laburos Increíbles Te voy a contar cuatro trabajos No pongas esa cara de emoción No, no, no puedo creer. Increíbles que tiene la gente Que vos decís Acá dijo recién Che, la pasan bien No Hito. Estos tipos la pasan bien Claro Esto es de verdad Y el número uno es, Probador esta, de colchones también ahí, viste Probador de colchones Probador de colchones hay una persona, o en no realidad hay un el, grupo de que personas... El que rompe colchones. No es ah, el tema de la rajadura rajando. de colchones. Este es una persona que recibe un sueldo, sí. está remunerada, está rentada, por ir a casas de colchones y probar la calidad del mismo. Se aplaude. Se, ¡Se aplaude! Se aplaude ¡Maravilloso trabajo! A mí me gustaría, pero, pero tendría que probar una cifita en cada uno. ¿Querés ver? Eh? ¿crees que te, Porque Cata siempre me dice, porque me da, me da, me da, me dice, no de qué es la imagen. Tenemos un ejemplo. Ay, ¿en ¿serio? serio? Sí, sí, porque esto es... No, vino con todo. Mirá. No. Yo les enseñaré cómo organizar mi trabajo. Iniciaremos probando la tela. <risa> ¿Qué es Este es un tipo que labura de probador de colchones. Ah, Prueba la Fíjate tela. la tela. La, siempre revisamos la altura del colchón. La altura no, del colchón. No sale del de colegio, lista. este chico. Sí, pero así como También lo ves. Es trabajo infantil. <risa> la, la, el local de colchones es, es, es, es en raro, ¿no? Y además los ojitos achinados de tanto dormir ¿entendés? Y, y además tiene un pijama puesto. <risa> es como que está siempre listo. Para esto, es deli, esto es nueva Delhi, esto es nueva Delhi. Nueva ¿sí? Delhi, sí, fíjate. Sí, sí, porque está doblado. Lado, está... Ay, el perro también. Bueno. No, Al perro también le pagan. No, no, no. <risa> che, la funda de la almohada está para atrás. Y explotación no, o sea, Además de trabajo infantil, explotación no. animal, no, porque... El animal es un yuño, está arrancando ah, con esto, ahora menos. Ah, pero el verdad... Pero el verdadero es él, es el que. Lo está platicando. <risa> pl eso es un trabajo insalubre, lo está matando el perro. <risa> bueno. ¿Quién pudiera, no? ¿Quién sí, pudiera? Es el gran quien pudiera? ¿Quién pudiera tener ese trabajo? ¡Qué hermoso! Mirá que yo digo... ¿Cómo es la frase sí. esa tan de calcomanía de AFJP que dice... ¿AFJP? Sí, ¿viste? O esa calcomanía que dice... Elige un trabajo que te guste... Y no, y no tendrás que trabajar ni un día yo, quisiera, día, yo, día. yo quisiera eso para mi vida. Yo pensé que lo estabas haciendo. Mario. Wow. Pero para que no querás que me tengo más. ¡Ah! quiero. So, hablar la emoción. Seguimos adelante de... Voy igual. Sí, sí, seguimos adelante sí. porque la gente quiere más. No, Mira esto. No. Visitador no, no, no. de hotel. Requiero ser visitador de hotel. Te garpan porque vos vayas a un resort y a, a otro lugar además. A otro ya? lugar qué te hueve. pagan dólares. ¿Qué? Y vos decís, che, este hotel, ¿sabes qué? La comida no me gustó mucho. Yo sabes que el juego de baño, no. El juego de sábana tampoco. Ah, de ahí salen las estrellas. Claro, y ah. de ahí sale el tema estelar Yo pensé que era la gente cuando contrataba por internet Que ponía las estrellitas No, hay un tipo que le pagan por Hay el... un tipo, wow. de tipo, justamente da nombre a la sección uh -huh. Que se dedica a eso ¿Vos lo podés creer? ¿Qué, ¿Qué puedo creer? Ver. Pero esto no termina acá Ustedes What? vayan eligiendo en casa ¿A, ¿A dónde aplica uno para hacer eso? ¿Dónde tengo que Ya analizar? te lo voy a contar Dale Pero ahora vamos porque hay más Tipos de trabajo, sí, wow. sí, hay mucho más Hay mucho más en todo el primer día? No, no, Catador no Catador de toboganes No ¿Cómo? <risa> está bueno, te digo. Es real, esto. Hay empresas que hacen. Se los comen a, a los toboganes. Que hacen toboganes. No, los de juego de, de, de niños o sí. de agua. Claro. Y hay una persona que. <risa> hay una persona <risa> que ve la dificultad. Ve. Viste que cuando hay muchos. Me pasó el otro día en una plaza con mi hija que llegas al final y está medio rasposo y haces. Sí, es peligroso. Pero perdón, cat catador, ¿es lo mismo que testeador? Porque catar ah, me da que es con la boca. Que probarlo, claro. Si Son, son dos como... carreras distintas. Si vas a la privada es catador, ¿Y en la pública? si vas a la otra es testeador. Ah, okay, Exactamente, okay. pero en fin es más o menos lo mismo. Okay. Porque, como decís, contador y economista. Ah. <risa> <¿Viste no>. que... <risa> Se están muriendo los contadores, pero bueno, la que tiene cinco eh, años y quieren matar. Disparame la imagen porque también lo tenemos para vos. Ay, ¿Qué, querés eso? ¿Qué es el contador? ¿Que es el abogado o no? ¿Se ¿Sí, catador de tobogán es un antes y un después no. en tu vida? ¡Ay, no, no! Puede pasar, este no pasó acá la prueba. El catador lo hizo pésimo el trabajo porque no se dio cuenta no que resbalaba. Por eso no le tomaron, no. le mandó el CV. ¡No! <risa> mandó el CV y no lo tomaron por eso, ¿eh? ¡No! Bueno. Tenés de todo acá, tenés opción, no. esta es una, una bolilla que te toca en una de las pruebas, no. que es con colchoneta Pero escuchame, sí. listo parado, eso no está bien, eso está, eh, es muy peligroso este trabajo, Muy peligroso, madreño. sí, debe, la materia más complicada, la materia más complicada es tobogán de agua, porque después se da el tobogán normal de plaza, ¿no? Ah, que es más okay. fácil okay. ¡No! ¡Eso es como la del Bueno, no. es un trabajo que tiene su riesgo, ¿no? Te puede pasar eso, estás Ay, probando no. un tobogán y te vas Ay, al otro lado pero bueno. ¡No! Pero está bien pago, oh, no. está bien pago. Ay, no. Cerramos esta está primera para... está entrega. Está bien el niño. Está no, bien, sí, está bien. Es pero para un catador de toboganes. Para que no te pase esto, vos si tenés una empresa de toboganes. contrata un catador. Para que no, no te pase esto, mira Contratá no. un catador de toboganes. ¡Pobre Rosadito! Tenemos la última, <risa> tenemos el último tipo de tipo. ¡Ay, me Así, encantó oh, este, oh, amigo. Eh, ¿Te gustó el de, se de se toboganes se o la sección? Eh. <risa> ¡Ay, se quedó, se quedó! 4 minutos el video, eh, nos van a matar, la productora Este me muero Mirá este, mirá este No Buen laburo te digo, ¿no? Buen laburo Buen laburo, laburo lave no. gritar mucho, oh. y te la Cuando va llegando oh. Oh. Ay, No había no. Agua, Pero ahí no había tanto tiro como para seguir largo Yo no puedo creer No puedo creer, que, ir, que esté dando tanto tiempo al aire yo como una sí. <risa> <No>. <risa> Es rico Guardame tu este momento de ir y grabalo, pon el botón rojo de. Mandalo la al Martín Fierro, sí. mandalo al Martín Fierro. Gracias a los gerentes una vez más. Uh. Bueno, cerramos con la última. Por el favor. cuarto trabajo. En... No, no. Quiero que en casa. Hay uno más. Quiero que en casa nos digas con cuál te quedás de todos okay. estos, Calmate. ¿Por qué vos querés que tu chico o tu chica labure? sea contador, escribano, abogado, periodista? No, que labure. O sea, no importa. Periodista, no sé. El último, el cuarto, la cuarta entrega, mirá ama estás en todas llenador, llenador de, de asientos, de asientos. Ah, eso cuando te no... explico esto porque vos decís <risa> qué es llenador de asientos sí. viste que como como telemarketer sí sí porque estábamos de falso te, te explico es una empresa una empresa que contrata extras para que estén al lado de los famosos no. y se vea como que son gente codiciada wow. vas vos por ejemplo Ay. vas a la patonal Sí. Viste, te sentás en un café y pum pum ponemos cinco o sí. seis personas atrás para que diga, che, mira toda la gente sí, qué como hay. Con este? no. ah, ah, que. Re con Y cosas. la gente dice, che, ¿no? Ah. Pero tú no gusta en Mónaco. O sea, como que la gente, viste, se ah. Llena Llenador sí, de asientos. Ahí, la frase de Moria, el decorado se calla. Exactamente, ah. y te pagan. Se lo tiran no Te momento. pagan, estás cerca de un famoso, sí. ponés a cerca de horne, por ejemplo. Ay. Y además tenés viáticos y todo por tu trabajo. Imagínate si no está guardado. Felísimo, podemos elegir.